Acabo de entrar en YouTube a buscar un vídeo tutorial sobre Simbaloo. He hecho la búsqueda, esto es lo que me da. Eh, aquí me pone que hace dos años, hace cuatro años. Así que voy a, voy a ver si encuentro alguno que, que sea más reciente. Voy aquí a filtros y le voy a decir, bueno, dame uno de este año. Y aquí el segundo es de educada, Educación, de un curso que ha dado online. Voy a, voy a entrar en él. Y una de las cosas que veo es que son 55 minutos. En este momento no tengo mucho tiempo para verlo, pero quiero dejarlo en, en pendientes para ver. Entonces para ello lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy aquí debajo a añadir a, hago clic y aquí tengo ver más tarde. Lo que tengo aquí son listas de reproducción. Es un modo de agrupar. Tanto vídeos propios como vídeos que puedo encontrar en YouTube por medio de temas. Y eh, son las llamadas listas de reproducción. Eh, al lado de esta primera vemos un candado. Esa es una lista que YouTube crea por defecto y que es privada. Por eso aparece un candado cerrado. Las siguientes, aparece un icono que representa la bola del mundo. Son eh, listas... Públicas. Si alguien me busca en, en YouTube verá cuáles son mis listas públicas. Y luego aquí abajo tenemos otra, website que tiene un candado parcialmente abierto. Eso quiere decir que es una lista oculta. Esa lista, A esa lista únicamente podrán acceder aquellas personas a las que les, eh, les, les dé el enlace de dicha lista de reproducción. Así que tenemos privadas, públicas y un punto intermedio que es accesible pero solo para quien tenga el enlace. Si quiero crear una nueva lista, por ejemplo, de aplicaciones para el aula, que podría ser sin valor, pues voy aquí abajo y hago clic sobre crear una nueva lista de reproducción y escribo aplicaciones. Dado que no veo muy bien lo que pone por debajo, voy a bajar esto hacia abajo así y... Aquí puedo definir la visibilidad. En este caso lo voy a dejar como pública y crear. Bueno, entonces, ahora tengo este vídeo tanto en ver más tarde como en aplicaciones. Un mismo vídeo lo puedo tener en distintas listas. Los puedo modificar o, o como quiera. Bueno, entonces ya lo tengo ahí organizado. Podría comunicar a quien corresponda... Eh, donde, ...donde están los vídeos que tengo guardados sobre ello. Si voy a, a Inicio en YouTube... ...que sería lo que encontraría cuando entré en YouTube... ...vemos que aquí tengo Ver más tarde. Ahí estarán todos los vídeos que vaya marcando... Con, ...o que vaya agregando a esa lista de eh, Ver más tarde. Si voy a mi canal... En mi canal tendré las listas de reproducción que haya creado. Aquí podemos ver listas de reproducción creadas. Las puedo ver aquí. Algunas públicas y otras que las veo yo solo. Si por ejemplo busco otro usuario, que podría ser por ejemplo EASO Politécnico A. Cuando voy a la cuenta... De EASO Politécnico A lo que veré será los vídeos que se han subido a dicha cuenta y las listas de reproducción que tiene creadas EASO Politécnico A. Aquí únicamente veré aquellas listas que sean públicas. Este proceso funciona exactamente igual desde un teléfono móvil.